Luché por lo que quería. Ser independiente y que nadie se meta en mi vida. Y que nadie dé opiniones. Luché por eso y lo logré. ¿Y por qué tú no lo puedes lograr? Yo que las personas no tengan miedo. Hoy por hoy decirle a tu hermano, a tu padre, que eres homosexual es muy difícil. Decirse a la madre no tanto. Porque ser homosexual no es un delito. Luchar por lo que quieres tampoco es un delito, Amado. siempre y cuando tú te sepas comportar en, lugar, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yeah. Primero que todo no te lo tienes que ganar. Te pisotees ni que nadie diga lo que tú tienes que hacer o lo como tú debes de ser. ¿Por qué? Yo quiero ser homosexual. Serlo, lucha por eso, Pero por tener tu espacio, por tener tu casa, por tener tu intimidad y por, por tener una pareja estable. Por ser feliz, por ser feliz. Vecino, ¿sí? no ser feliz tú. Porque qué haces tú con que tu familia sea feliz, tus vecinos sean feliz? si tú eres infeliz. Lucha por eso, enfrente a la familia y enfrente de la sociedad. Que nadie muerde. Y todos en la vida hemos tenido miedo y lo hemos enfrentado. Y todo el mundo me respeta. Si tú vas a querer conseguir un trabajo, el que sea, tú tienes que saberte comportar. Yo creo que ser no implica que en todo momento sea que... o ser homosexual. Eh, hoy por hoy la jefa mía se llama Ibis y es una mujer que me ha ayudado mucho, que me ha apoyado, que me ha ayudado hasta a mejorar de, con de, de puesto de trabajo. Hoy por hoy trabajo en un puesto sentado a un buro y. Se lo agradezco a ella, a todo a ella, y mi comodidad se lo dejo a ella. Eh, y trabajo entre hombres, pero no porque le caiga bien, pero tampoco me preocupa porque yo creo que uno tiene que ser fuerte para enfrentar todos los obstáculos y no le tengo miedo a nadie. Y hasta ahora he sabido enfrentarlos todos porque he tenido que pasar muchas dificultades y hasta ahora las he enfrentado. Entonces, si cojo mido ahora al final de, el, de la carrera... Entonces dejó, dejaría, dejaría de ser Reynier. ¿Pero qué haces allí? ¿Cuál es tu carrera? Trabajo, eh, trabajo en la, en la resección del cuerpo guardia.